Señores embajadores, señores académicos, autoridades académicas, estimados y estimadas colegas de la universidad. Eh, quisiera compartir tres reflexiones respecto de la creación de, este, de esta licenciatura en estudios internacionales y de este título profesional eh, de internacionalista. En primer lugar en qué consiste la creación de la licenciatura y este título profesional. Responde a una propuesta académica y profesional única en su género y contenido en Chile, ya de algo de esto han dicho previamente, por las características que contiene y su fisonomía. Asimismo, responde a un proceso de integración e interacción universitaria que apunta a una vocación y tradición interdisciplinaria en la dimensión académica de los programas y a una multidisciplinaridad en sus aspectos profesionales. Asimismo, constituye un compromiso institucional de la universidad, un compromiso inter institucional, me refiero fundamentalmente interunidades académicas de cooperación transversal entre dos unidades de esta universidad. Y asimismo, también, representa una tarea universitaria y pedagógica con carácter formativo y profesional en el campo internacional y con vocación regional, América Latina, fundamentalmente y global. En segundo lugar, ¿cuál es la génesis y desarrollo de esta iniciativa? Aquí quisiera resaltar una propuesta que nace desde la Facultad de Filosofía y Humanidades que nos invita a participar en este proyecto. Y destaco en primer lugar también el apoyo inicial y permanente, con mucho entusiasmo, del profesor Eugenio Chaguán, quien obviamente tuvo la gran idea de crear este programa, conjuntamente invitarnos a nosotros. Hay una acción creativa y comprometedora con la identidad y misión de la Universidad de Chile. Y creo que eso también vale la pena de resaltar, particularmente en el ámbito de lo que es el proyecto de desarrollo institucional de nuestra universidad. Representa una trayectoria también, esta génesis de una discusión prolongada al interior de cada claustro académico de las respectivas unidades, como asimismo entre académicos de ambas unidades. Ha sido un proceso largo, pero también un proceso muy rico de conocimiento mutuo que ha sido muy resaltado en esta tarea. Hay, por de pronto también, un proceso de conocimiento mutuo la superación de muchas de las aprehensiones y dudas institucionales que existieron en un comienzo, como así también respecto del contenido epistemológico y metodológico respecto a la creación e implementación del programa. Representa también una propuesta final de un plan curricular que contempla lo internacional en sus aspectos de conocimientos y formativos como así mismo profesionales. Reconozco también el apoyo técnico y pedagógico curricular que ha prestado en este sentido la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, particularmente la Dirección de Pregrado. Y por último también constituye un proceso de discusión y aprobación y sanción final en las respectivas instituciones superiores del Consejo y Senado Universitario de nuestra universidad. Finalmente, ¿cuál es el alcance de esta iniciativa? alcance e impacto de esta iniciativa. Por de pronto, la creación de un nuevo pregrado en la Universidad de Chile, que no es menor, por lo que eso representa para nuestra universidad, ya lo decida la profesora Deves. Asimismo, constituye un proceso de cooperación e integración transversal de dos unidades académicas y que corresponde, como ya lo señalaba, a un objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Institucional, hay coincidencias y reconocimiento de vínculos históricos entre ambas unidades académicas, para decir, entre la Facultad de Filosofía y Humanidades y nuestro Instituto. No es casualidad que dos insignes académicos, decanos y ex-rectores de la Universidad de Chile, los profesores Juan Gómez Millas y Eugenio González, tuvieron una directa participación en, la, en el apoyo a la fundación del Instituto de Estudios Internacionales Hace ya medio siglo atrás. También presenta un impacto el proceso de aprendizaje y ejercitación del pregrado para los docentes del Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad de Chile a través de un programa propio y compartido, en este caso con una facultad. Constituye también una oportunidad de formación académica y profesional de ciudadanos comprometidos con la universidad, con el país, con la región y con el mundo. En palabras del ex presidente Obama, formaremos ciudadanos para nuestra común humanidad, para nuestra común nacionalidad y ciertamente para nuestra común universidad. Creo que también las palabras de nuestro fundador, el insignio don Andrés Bello, nos ofrece también una oportunidad para crear un espacio de reflexión y estudio donde las diversas ideas, como él decía, se toquen, como así también ofrece la oportunidad para que la comunidad académica toda se encuentre. Finalmente, para concluir, quisiera expresar mi reconocimiento y agradecimiento a la autoridad de la Universidad, en particular al señor Rector y a la vicerectora académica. Creo que el apoyo de ellos ha sido muy importante para la creación de este Programa de Licenciatura y Título Profesional. Asimismo, el reconocimiento y agradecimiento al equipo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quienes, junto con el equipo del Instituto de Estudios Internacionales, representaron un trabajo muy arduo, muy productivo y muy enriquecedor a lo largo de toda esta jornada de más de dos años. Por lo tanto, a todos ellos y a todas ellas, mis agradecimientos y reconocimiento más sincero. Muchas gracias.